Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer Esta alcancía mágica Si la miramos de frente Parece que es una caja vacía Es una caja vacía por dentro Por encima le hice el huequito para meter las monedas Pero parece que está completamente vacía Veamos qué ocurre si le meto una moneda. ¡Boom! Pareciera que desapareciera. Intentémoslo de nuevo. A ver. Como pueden ver, pues simplemente las monedas parece que desaparecen. Cuando las meto a esta alcancía. No se sabe qué ocurre con ellas. Es una muy bonita y convincente ilusión óptica. Para que vean que las monedas sí están entrando, vamos a abrir la alcancía. Y como ven, ahí dentro están las monedas. Vamos a sacarlas. Y aquí tienen todas las monedas que yo metí. Increíble, ¿no? ¡No! El secreto de esta alcancía es algo muy simple, dentro de la alcancía hay un espejo en diagonal, el cual estamos dibujando acá dentro de este cubo, este sería el espejo. Para hallar las medidas de la caja vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. 11.5 al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, así que si lo despejamos, la raíz cuadrada de 11.5 al cuadrado sobre 2 es igual a la medida del de lado. Es decir, la medida del lado va a ser 8.5 centímetros. Y el ancho de la caja es simplemente el ancho del espejo. Después de saber qué medidas voy a utilizar, tracé todas las partes utilizando una escuadra y un esfero. Y luego las recorté. pinté la parte que va adentro utilizando vinilo Para poder sacar las monedas le dejé una tapa que se puede abrir y cerrar. Después uní todas las partes utilizando silicona caliente. Luego le coloqué el espejo en diagonal, tal como lo vemos acá. Lo metemos de medio lado con mucho cuidado, sin cortarnos, para generar la ilusión óptica. Como ven, ya tiene la ilusión óptica, así comenzó a generar. Y finalmente le coloqué unas cintas para que no se viera tan mal. Vamos a ver qué tal funciona. Funciona bien. ¡Woo! videos interesantes sobre experimentos tutoriales, proyectos y más cosas visita mi canal esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte si te gustó el video y darme un like adiós, yo soy Rafa 2013 13 nos vemos en un próximo video, hasta pronto